En la mañana de este miércoles, residentes del sector Francisco Alberto Caamaño de esta ciudad realizaron un piquete frente a las instalaciones de la unidad de atención primaria UNAP del referido sector, exigiéndose sean respuestas promotoras y nombramientos para enfermeras que desde hace años laboran en la entidad. Esas dos enfermeras hacen aproximadamente 11 años que trabajan en nuestra policlínica y cobran el sueldo mínimo el sueldo que cobra la conserje. Una de ellas es la encargada de, de inyección, que bastante trabajan reclamamos y nos unimos a esta causa, que es justa, consideramos que es justa, porque ya ellas tienen mucho tiempo laborando en esta UNA, y lo que ganan es prácticamente lo que gana una persona que limpia una casa de familia. Al contrario, las casas de familia pagan mejor que lo que ellas están ganando. Y eso para mí es una ofensa, una humillación para el personal de enfermería. Residentes en la zona aseguran estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que sus peticiones sean escuchadas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.